Este, están sobrepasando el 70% De la deuda externa No deuda pública Yo me, me quedé sorprendido porque la deuda pública Abarca La deuda interna y la deuda externa Y yo tenía entendido Que ese 70% que se dijo Y mírenlo aquí Tenía que ver ese 70% tenía que ver con, miren ahí, la CEPAL coloca a República Dominicana entre los cuatro países de la región cuya deuda externa supera el 70%. Y Webby lo ratifica por aquí eh, que está en un 70%. Señores, miren, eso es para preocuparse porque es que el país, fruto de la pandemia, eh, las recaudaciones se han caído La actividad económica se ha caído eh, El turismo se ha caído Que es la, la principal eh, fuente de divisa Junto con las remesas Que envían los dominicanos en el exterior Y con las exportaciones de bienes y servicios Especialmente de zona franca eh, Y que generan Tanto el turismo Como la zona franca Generan cientos de miles de empleos Entonces los compromisos que tiene el gobierno con un presupuesto deficitario que lo han cubierto con préstamo más préstamo, este presupuesto eh, de, de, del 2020 que termina fue de 900 y tantos miles de millones de pesos, casi un billón de billones. Y entonces... Se calculó, sí que, se iban a recaudar alrededor de 700, le iban a entrar al gobierno de manera recaudatoria y con ayudas y donaciones, alrededor de 700 mil y pico de millones de pesos, y entonces el gobierno iba a tener gastos, tanto con el pago de la deuda, de los intereses de la deuda y capitales y de los programas sociales y las obras y los compromisos que tiene un gobierno, iba a gastar 900 mil y pico de millones. Iban a faltar alrededor de 200 mil o 170 mil millones de pesos que se cubren con préstamos Y por eso la deuda de la República Dominicana, que tenemos alrededor de 11 años, desde 2008 para acá, 12 años, teniendo déficit presupuestarios y ese déficit presupuestario se ha ido cubriendo con deuda. Por eso la deuda del país ha ido aumentando de manera peligrosa y vertiginosa. Porque siempre hay un faltante. Es como que usted gane en su casa, usted tiene una familia, usted gana 20 mil pesos, pero usted gasta 25. Le faltan 5 mil pesos, porque le entran 20, pero usted gasta 25. 25. Esos 5 mil pesos que le faltan en su casa familiar, usted lo cubre con préstamos, pero llega un momento que eso usted no lo va a soportar. Usted se va a pique hacia un país, hacia un país. Y hemos tenido ejemplos de países que han confrontado después serios problemas porque no tienen con qué pagar. Y le vienen entonces medidas súper duras con impuestos que la población no puede pagar y lo que va a pasar es hambre. Se destruye la clase media, se quitan una serie de programas sociales porque lo que hay es para recaudar para pagar. Para pagar. Y nosotros, amigos televidentes, en este periodo de pandemia se han cogido casi 10 mil millones de dólares en estos meses y se sigue cogiendo. Hay políticos como Guillermo Moreno y otros, y economistas, que han planteado, hay que decir que la mayoría de los países han estado cogiendo prestado. Lo único es que este país está dentro de... de, de, de el segundo país que más ha cogido prestado. O sea, nosotros no le hemos ido a todos los países, a excepción de Brasil a excepción de Brasil. Oiga, oiga, oiga, ¿cuánto ha aumentado? Para que ustedes tengan una idea, ¿qué por ciento de endeudamiento se ha cogido en estos meses? Un 14.1%. O sea, casi un 15% ha elevado, según dice ahí, la deuda externa. Y eso es peligroso y eso es preocupante. Realmente... Cuando un país se ve en una situación como esa, muchos dirán, bueno, la pandemia, porque oye lo que dijo Tony Peñaguaba hoy respecto a cubrir. El gobierno va a invertir prácticamente eh, cuando pase este año en programas sociales de ayuda con el quédate en tu casa, eh, eh, eh, quédate ahí, los otros programas. Alrededor de 150 mil millones de pesos. O sea, dinero que se pudo haber invertido en otra cosa o dinero que debió utilizarse para pagar deuda. Se ha estado, porque es verdad, una situación difícil. ¿Cómo tú dejas a la gente desamparada y lo dejas con los dos brazos? Los estados tienen que ir en auxilio de esa gente. Y de esos empleados que han suspendido. Y de esas personas que apenas tienen los brazos. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero a qué costo. Y entonces, señores, ojalá eso no nos cree una situación. Porque eh, distintos sectores, el gobierno en un momento dado dijo que eso era insostenible. Mantener esos programas. Cuando el país no está recaudando ni está produciendo Ni el mundo entero Porque esto ha afectado el mundo entero La producción se ha caído en el mundo entero Las recaudaciones se han caído en el mundo entero Nadie puede cantar victoria porque todo el mundo ha sido afectados Porque hay que decirlo así Uno más que otro Hay unos que han sido más irresponsables que otros eh, Pero yo le voy a decir lo siguiente Si aquí no se hubiera robado tanto como se ha robado, como hay políticos que han robado, otro gallo hubiera cantado, nosotros no estuviéramos tan mal, ni tuviéramos ahora esa presión con esa, ese problema de la deuda. Señores, eso de la deuda, eh, eh, eh, eso es terrible, porque es que después viene el Fondo Monetario Internacional y esos organismos internacionales y nos imponen políticas criminales que mandan la mayoría de la población a pasar de hambre porque le suben la luz, le suben la comida, le suben los impuestos, le suben una serie de cosas, le suben los alquileres de casa, le suben todo. Y usted entonces el salario se lo traga la inflación y usted no hace nada, a pasar de hambre. Yo recuerdo que en Argentina, y eso ha sucedido en varios países, cuando hubo aquel famoso corralito que se produjo un descalabro económico fruto de las medidas que implementaron una serie de gobiernos de carácter neoliberal y un desbarajuste que hubo en Argentina. Men, la clase media andaba recogiendo comida en los basureros, recogiendo comida en los basureros, la gente muriéndose de hambre en Argentina y eso no hace mucho. Eso fue en los años 90. Cuando estaba gobernando aquel país, Carlos Saúl Menem, se fue al decalabro ese país, un país que se creía que era europeo, los, los argentinos son gente con parones. Gente con parones y, y, y, y, y la clase media, eso eh, eh, vive bien de los países, esos que tienen una estabilidad y que son los que consumen en gran mayoría, buscados de pericio, entonces, Argentina entró en un periodo de default, o sea, no podía pagar su deuda. Y hubo en un mes como cinco gobiernos. Nadie quería ser presidente del país porque era, era un desastre. Entonces, todo eso nosotros debemos mirarnos en esos espejos. Y los augurios son de que como de esta pandemia el turismo no se va, no es verdad que se va a restablecer por todo este tiempo. Hubo una caída incluso del turismo en el último mes hay increíblemente algunos renglones de la economía que han salido a flote, hay que decirlo, eh, la construcción.